¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, soy Pablo y vamos a comenzar la transmisión de hoy. Eh, espero que mmm, con esta eh, o con la eh, transmisión que vamos a hacer hoy en directo sirva de ayuda de cara a este examen que vais a enfrentaros el próximo día 27. Nada, mi objetivo es un poco poner en perspectiva toda la experiencia que tengo yo como antiguo opositor, como formador de, eh, de opositores y que entendáis realmente dentro de, de una perspectiva psicológica las diversas técnicas que podemos manejar de cara al eh, hecho de enfrentarme a una oposición. Son, esta fase previa en la que os enfrentáis ahora mismo pues realmente es una época complicada, es una época en la que tenemos un gran estado de ansiedad, parece que no llega la fecha, todos los días nos cuesta dormir, nos cuesta descansar, estamos todo el día pensando y enfocados en el examen al cuerpo de ayudantes. Realmente, eh, los que hemos pasado por este proceso no somos más que mmm, personas que ya conocemos un poco todo el sistema, hemos eh, experimentado las mismas sensaciones que tenéis vosotros y mi objetivo es un poco guiaros y que seáis capaces de afrontar este examen tipo test del próximo día 27 de una forma óptima. La situación en la que os encontráis ahora mismo es, pues, estáis a dos días eh, del examen, eh, todo lo que estáis haciendo, pues, eh, hay gente que aprovecha los últimos momentos para ponerse a estudiar, ponerse a repasar, estudiar eso que le queda, lo que, eh, lo que le falta, dar los últimos eh, repasos a todos los esquemas, etc. Yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, eso creo que es un error. Si yo tengo que hacer algún tipo de resumen o algún tipo de esquema o algún tipo de repaso, lo que le aconsejo a todos los opositores es que se centren única y exclusivamente en repasar los datos puros. ¿Qué son los datos puros? Son aquellos que son más complejos de memorizar. Son aquellos datos, artículos, plazos, fechas... Bien, si yo quiero repasar algo así a última hora, me centraré única y exclusivamente en eso. Yo los conceptos ya los tengo que tener claros. De nada me sirve esperar hasta el último momento para ponerme a mirar cosas que no había visto o entrar en ese estado de ansiedad pensando que me van a poner algo muy complicado que no voy a saber afrontar el próximo domingo. El examen, como todos los exámenes oficiales, lo lógico es que ponga un examen de dificultad intermedia. ¿vale? Todas las academias, incluida la nuestra, pues o incluido yo, en este caso hemos puesto simulacros Tipo test, en nuestro caso el simulacro tipo test tenía, salió realmente una nota de corte bastante alta. Yo creo que esa nota está sesgada, la nota, ese, ese corte en, en 104.67 está sesgado porque considero que hay muchos de los opositores o que han, eh, eran o escogieron hacer el, el simulacro gente que tiene eh, nivel y todos aquellos otros que igual no conectan con nosotros por redes sociales o, o, sean, o les daba más reparo hacer el examen porque no se encuentran eh, suficientemente capacitados, pues no lo han hecho. ¿no? Entonces yo quiero, quiero entender que esa nota de corte <coughs> es excesivamente alta. ¿vale? Entonces que nadie se preocupe por eso. Eh, en cuanto a la nota de corte que vais a tener allí, obviamente va a bajar la nota eh, porque hay mm, 4.000 que van a pasar sobre 13.000 y pico que se presentan, después siempre están... Ese, ...esa parte de gente que echa la instancia y no se presenta después al examen oficial... ...entonces el corte tampoco será excesivamente alto, esperemos eso... ¿vale? ...pero bueno, barajando siempre entre en entorno 80, 85, 90, por ahí puede pulular... ¿vale? ...teniendo en cuenta esos eh, 4.000 opositores que van a pasar... ...depende un poco de la dificultad. ¿Qué es lo que tenemos que saber y tenemos que controlar de cara a un examen tipo test?... ¿O qué tenemos que hacer a la hora de, de realizar el examen tipo test? Tenemos que marcar primero lo que sabemos. Hacer el Las preguntas que están al inicio de los exámenes suelen ser más complicadas. Esto nos genera un gran estado de ansiedad. Empezamos a leer y parece que no sabemos contestar a ninguna. El primer consejo que os doy es, si hay una pregunta que no sepáis, la dejáis, en, eh, la dejáis para después y vais leyendo aquellas que sabéis. El segundo consejo que os doy es, que contestéis sin mirar las cuatro opciones de respuesta. Todas las opciones de respuesta son siempre distractores. Y esos distractores lo que intentan es que nosotros nos confundamos o aquello que teníamos claro, inducirnos a error. Entonces ahí, si yo puedo contestarla sin mirar las cuatro opciones de respuesta, voy leyendo el enunciado, la marco. ¿vale? Continúo haciendo el examen. ¿Que la siguiente tiene una materia más compleja que tengo que pararme a pensar? Ya la contestaré. ¿vale? Paso a la siguiente. Y voy, haciendo un recuento, y voy haciendo un recuento de todas las preguntas que yo considero que tenga bien. Muchas veces yo una pregunta que considero que tenga bien puede ser el caso que llegue al segundo repaso o, o llegue el momento de pasar la plantilla y me he equivocado en alguna. Es decir, la mente tiende a, a muchas veces a decantarnos por una opción que nosotros consideramos que es correcta y después fallamos, ¿vale? O sea que yo más o menos calculo que entre el 2 y el 3% de las que marcamos, que consideramos que están bien, hay algún fallo, ¿vale? Tenéis que contar con ese eh, error siempre. Después, una vez acabo todo el examen y he marcado, pues, 50, 60, 100, depende del nivel de cada uno que considero que tengo bien, lo que hago a continuación es dar el segundo repaso. En el segundo repaso, pues, voy haciendo todas aquellas preguntas que dudo entre dos. ¿Vale? Es decir, las que doy entre dos las tengo que contestar siempre... ...porque la probabilidad es del 0,50. Esa es una opción que nunca puedo descartar. Una vez acabo con las que tengo eh, con dos opciones... ...me voy a las de tres opciones. ¿vale? Con tres opciones también las tengo que contestar bien... ...porque para bien o para mal... ...no me va a restar ni sumar. Es decir, la probabilidad es 0,33. Entonces 0,33 ni para bien ni para mal me va a ir mal. Y las de cuatro opciones... Esto es una cuestión muy personal, que yo a lo largo de todas las oposiciones que, que he aprobado y a, en la titulación universitaria y demás, siempre he contestado todas las preguntas. ¿vale? Todas las preguntas tipo test las contesto. Hago los exámenes con, eh, aunque no las sepa, intento buscar un resquicio o algo que me eh, permita saber cuál es la correcta. ¿vale? Siempre hay un error tipográfico o hay eh, la típica pregunta que nos preguntan todas las anteriores son correctas, que se suele ser correcta en un 70 o 70 y pico por ciento de probabilidades, después cuando tengo cuatro opciones y la última de ellas me dice de todas las anteriores ninguna es correcta, esa pregunta, esa cuarta opción siempre es errónea. ¿vale? Porque el examinador, y poniéndonos siempre en perspectiva de los examinadores, los examinadores siempre les cuesta mucho más hacer una pregunta en negación o negativa que una pregunta en afirma, eh, afirmativa en la que nos enumeran pues, varios, eh, varios apartados de un artículo, etc. ¿vale? Entonces, cuando hacen una pregunta negativa, les da mucho más trabajo, no van a crear tres preguntas negativas y meter otra mayores que diga todas las anteriores son negativas. sí Entonces, en ese caso en concreto, yo esa ya la descarto. Entonces, la probabilidad ya es 33% de acierto, aunque no sepa ninguna de las otras tres. ¿Vale? Tenemos que fijarnos siempre, dentro de un contexto... ...las respuestas que son más largas... ...suele haber alguna... ...que o casi siempre es la correcta. ¿Vale? Cuando me ponen una... Eh, de, la ...de entre las anteriores... ...cuál es la incorrecta... ...y tengo plazos, fechas... ...y demás, suele ir ahí. Es mucho más fácil hablar de un plazo. Pues imaginaos, un recurso, un recurso de alzada... ...cuál es el plazo para la interposición... ...un mes, dos meses, tres meses... O cuatro meses, o indique la incorrecta, o indíquela correcta. Siempre nos van a la fecha. Con eso siempre es mucho más fácil de plantear el examen. Eso en cuanto al examen tipo test. Ya tengo las tre los tres bloques, eh, con las le he dado tres vueltas. Voy a la última vuelta en la que me quedan las cuatro opciones. Hago lo que os comenté ahora, pues eh, descartar esas que están incorrectas. Eh, o descartar eh, o contestar cuando me pone todas las anteriores son correctas. Y después ya viene lo más complejo, que son preguntas que nos, nos pueden poner de autores. Imaginaos que de psicología nos ponen autores, que no conocemos de nada. Bueno, si yo tengo que descartar alguna pregunta y tengo que dejar alguna en blanco, que sea una de esas. Es decir, un autor que yo no me suene de nada, pues la dejo en blanco. ¿vale? Es decir, tengo cuatro autores distintos, ninguno no lo conozco, fuera. ¿vale? Si yo conozco algún autor y me pregunta, pues en, en el hacinamiento... ¿Cuál es el autor eh, fundamental o que habla del hacinamiento? Y tal. Y me pone Zorda Zordai, Skinner Bandura. Yo sé que por descartes la otra. ¿vale? Tenemos que ser un poco astutos a la hora de hacer el examen. O por lo menos me va a permitir, si yo hay algún autor que me pone, me pone a Goffman o me pone a Klemmer y después me pone a Carlin, pues yo sé que vamos a por Carlin en ese caso. ¿vale? Sería un poco la forma de afrontar ese, ese examen tipo test. Hay gente que eh, las va marcando en, en el examen a medida que va haciendo el, el ejercicio y otros que lo van marcando en la, en la hoja de examen y después lo pasan o lo transfieren a la plantilla. Tened cuidado con el hecho de eh, pasar las preguntas eh, que tenéis en, en la hoja a la plantilla. ¿vale? No marquéis mal. Depende un poco de la agilidad que tengáis haciendo el examen. Si sois personas que contestáis rápido las preguntas, tenéis dominio de la materia, os aconsejo que os podáis, podáis ir marcando en el examen y después ya lo pasaréis a la plantilla porque os va a sobrar tiempo. Dos horas y cuarto tenéis. vale Otra cosa es alguien que lleve menos tiempo, que no tenga tanta agilidad, que se empieza a poner nerviosa nervioso y que llegue un momento en el que el tiempo apremie y no le dé tiempo a plasmar en la plantilla. ¿vale? Cuando nos avisan de los últimos 15 minutos, siempre tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo y si no tenemos las preguntas metidas en el examen, los pasamos a la plantilla vale entonces es un poco unas técnicas así un, un, eh, o pequeños trucos a la hora de enfrentaros a ese examen tipo test que tendréis el domingo pero antes del examen tipo test hay una situación psicológica y estresante sumamente estresante que es esta fase previa en la que yo tengo que empezar a gestionar por mi estado emocional para poder llegar a madrid para poder llegar después al examen en la Complutense y una vez me siente en la mesa, aguantar esa hora que tengo que esperar hasta que me traen el examen y cuando empiece el examen, enfrentarme a él en una situación de activación y de motivación que sea la óptima. ¿vale? Estamos hablando de ansiedad, estrés, motivación. Cuando hablamos de estas... Eh, de componentes emocionales que interfieren a la hora de realizar un examen. Cuando estamos hablando de todos estos conceptos tenemos que tener claro que la ansiedad no es mala. En su justa medida es óptima, es adecuada, es decir, nos va a permitir estar activos, estar concentrados y enfrentarnos al examen. Pero la ansiedad de forma, o la ansiedad eh, llevada al extremo, nos va a a boicotear y puede llegar o darse la situación en que yo suspenda la oposición o, no, o me quede bloqueado en el examen solo por este estado ansioso al que me estoy enfrentando. ¿vale? Entonces, tenemos que buscar recursos y técnicas que nos permitan estar tranquilos o lo más tranquilos posible de cara al examen. Yo os voy a dar mis, mis consejos, lo que a mí siempre me ha funcionado. Yo a nivel opositor aprobé en su día el cuerpo de ayudantes, después aprobé el cuerpo especial por promoción interna y el cuerpo superior de técnicos por turno libre. Entonces, todos los procesos de instituciones penitenciarias pues los tengo controlados y más o menos. Esto no quiere decir nada, pero simplemente yo, lo que a mí me funciona, yo simplemente quiero que vosotros entendáis que os doy mi punto de vista, y quiero que os situéis en, en perspectiva. Es decir, esto no quiere decir que yo sea más listo que vosotros. O no quiere decir que yo tenga algo diferente a vosotros. Soy igual. Lo que pasa es que veo las cosas en perspectiva, las veo desde fuera, desde arriba. ¿no? Entonces, viendo tanto a los, mi experiencia personal como a todos los opositores que he preparado a lo largo de los años, me doy cuenta que las situaciones son siempre o, o casi siempre muy similares. He tenido alumnos que han sido grandes estudiantes, y que han suspendido la oposición, o suspenden muchos, muchas veces en supuestos prácticos. Para mí, uno de los problemas más grandes que hay es darle a la oposición una importancia desproporcionada. ¿Qué quiero decir con esto? Desproporcionada es mucho más de lo que eh, puede suponer el hecho de suspender la oposición. Yo puedo suspender. Yo puedo hacer un mal examen. Yo puedo irme para casa sin haber aprobado. Y yo entiendo que eso sea una situación negativa. Todos lo vemos como negativo o positivo. Sabéis que tenemos o tendemos a darle el, el cariz positivo o negativo a las cosas. Entiendo que es negativo. Todo lo que he renunciado. El esfuerzo que, eh, económico, personal, familiar. me he quedado con mis amigos, no he hecho deporte. He renunciado a casi todo en mi vida... Y resulta que por todo lo que he renunciado no tengo recompensa ninguna. Suspendo. Es negativo. ¿Sí? Hasta ahí está bien. ¿Vale? Estoy, estoy de acuerdo. Pero ¿cuán negativo es lo que te acaba de pasar? Es el fin del mundo. ¿Tu vida no va a continuar a partir del día siguiente? ¿Es la situación más grave que has vivido en tu vida? Hazte esas preguntas. Planteate si realmente tú a partir del día siguiente, una vez sepas que no has pasado el corte, tu vida no va a seguir igual. No vas a ir a desayunar, no vas a estar con tu familia, no vas a estar con tus amigos, no podrás salir a dar un paseo, a hacer deporte. Yo creo que todas esas situaciones, lo que realmente importa, lo vas a poder seguir haciendo igual. A veces damos mucha importancia, cosas que tienen importancia, pero no llevadas al extremo. Ese extremismo, esa situación en la que yo pienso que si no soy capaz de aprobar, mi mundo se desmorona, es lo que hace que entremos en un estado de ansiedad. La ansiedad no deja de ser un estado en el que yo anticipo un hecho futuro. Esa anticipación del hecho futuro, esta situación de ansiedad, es una situación poco específica. ¿vale? Es decir, las situaciones... A veces confundimos ansiedad con estrés. ¿vale? Es decir, yo algo poco específico... Como es el hecho de enfrentarme al examen... Me genera un gran estado de ansiedad. ¿vale? Una situación estresante... Sería pues algo más específico... Que me impide controlar mi estado. Imagínate que vamos al examen... Y nos ponen... De la ley que menos controlamos... Las 10 primeras preguntas. ¿vale? Son todas de la ley de contratos... Y me ponen artículos del procedimiento, asociación para la innovación, me ponen plazos de no sé qué, que no me lo he mirado, en la academia me han dicho que no me lo estudie, entro y me bloqueo. ¿vale? Eso sería una situación estresante específica. ¿vale? En cuanto a la situación de ansiedad que nosotros vivenciamos ahora en esta fase previa al examen oficial, tenemos tres componentes que los vimos en conducta humana. Un componente subjetivo o cognitivo, los pensamientos, lo que pensamos acerca de una cosa, las preocupaciones, miedos, temores, ¿vale? Un componente fisiológico, que es toda la reacción eh, que siente mi cuerpo, es decir, nerviosismo general, dolor de estómago, diarrea, ¿vale? Misión, pues ir al baño una y otra vez, de forma continuada, que eso después lo comentaremos, que pasa mucho antes de hacer el examen. ¿Vale? Eh, y después un componente cognitivo-conductual, ¿vale? andamos acelerados, tomamos café, no, no nos cuesta conciliar el sueño, estamos más irascibles, todo eso es un estado en el que estamos entrando, un estado de ansiedad, en el que estamos anticipando algo que se nos presenta el día 27, un estado futuro, ¿vale?, eso está claro, al final es, una, es teoría y no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿cómo tengo que quitar yo? o ¿Cómo puedo controlar ese estado de ansiedad? ¿Cómo puedo llegar a sentirme mejor, más estable, más tranquilo, sabiendo que tengo el examen dentro de dos días? Para mí la, eh, lo más importante es quitarle presión a lo que hacemos. Quitarle importancia. Hacer como que nos resbala el examen. Suena un poco mal decir esto, pero es como si no nos importase lo, lo suficiente como para que a nosotros nos genere ese, ese estado de ansiedad. Cuando yo le resto importancia o veo que mi vida va a seguir igual y disfruto el momento y estoy presente, todos esos temores desaparecen. ¿Qué os aconsejo yo? Estaros con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros compañeros de oposición. Id por Madrid, dad un paseo. Vais a ver las aulas el día antes. ¿Vale? Habláis de la oposición. Disfrutáis de las relaciones que se establecen entre, entre opositores. Opo la oposición al cuerpo ayudante, los mejores amigos que te sacas de la oposición son aquellos que tienes mientras estás opositando. Después seréis compañeros, iréis a Cuenca. Estaréis en los centros penitenciarios en, en puestos. Buscaréis pisos para compartir. Y esas situaciones previas son muy bonitas. Después cuando apruebe la oposición lo veréis que toda esta fase es algo especial, ¿vale? Yo lo recuerdo con mucho cariño el, el año que aprobé el cuerpo de ayudantes, después las otras, ya especial y técnico, pues ya hay menos contacto con la gente, son menos opositores los que se presentan, entonces tampoco las academias no están así masificadas, es distinto. Pero cuando hacíamos el cuerpo ayudante, era algo muy bonito ¿Damos, dar un paseo por Madrid, ir a tomar algo? Pues eso es yo cómo lo veo de forma adecuada. Cada persona y sus circunstancias. Es un poco el punto de vista que yo, eh, o la situación, como yo la, la afrontaría. Y como le recomiendo a todos mis alumnos. Eh, otra situación, bueno, desde el momento que yo le quito importancia, o le resto importancia a lo que va a suceder o lo que puede suceder, ya no tengo tanta ansiedad. Podemos hacer la semana previa técnicas de relajación. Podemos hacer técnicas de respiración. Como vosotros os sintáis más cómodos. Podéis aplicar pues, una técnica de, de respiración. Eh, simplemente introduciendo el aire. La 478, que es introduzco el aire 4 segundos por la nariz. Lo paso al estómago. Aguanto 7 segundos y después... Lo expulso durante 8 segundos. ¿vale? Inspiro, aguanto 7 segundos y expulso durante 8 segundos. ¿vale? Eso lo puedo hacer pues, los días previos. Bueno, se puede hacer siempre. Siempre que tengamos problemas de ansiedad o nos cueste conciliar el sueño, o nos enfrentemos a situaciones eh, que tienen estresantes, pues podemos aplicar esa técnica de respiración. Podemos hacer una técnica progresiva de relajación de Jacobson, por ejemplo. Que okay, ahí sí que de forma eh, progresiva, pues vamos activando los grupos musculares, empezando por abajo, por ejemplo, por los pies, y vamos soltando. ¿Qué conseguimos con todo esto? Conseguimos focalizar la atención en nuestro cuerpo, ¿vale? Desde el momento que yo focalizo la atención en la respiración y en nuestro cuerpo, todos esos pensamientos que yo tengo se van, ¿vale? Hablaré ahora del pensamiento. Pero los pensamientos juegan en nuestra conta siempre. ¿vale? Los pensamientos, todos pensamos que somos capaces de controlar los pensamientos y no es así. Tenemos esa falsa creencia de que lo que estamos pensando vamos a ser capaces de controlarlo. Y eh, hay muchas teorías y técnicas por ahí que nos dicen, piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. Y a mí me viene un pensamiento negativo. Y cuanto más negativo, más pienso en lo negativo. No sé si estáis, en, en, os dais cuenta o os ha pasado lo que os estoy comentando. Es decir, yo basta que piense en algo negativo para que se me reproduzca una y otra y otra vez. ¿vale? Piensa en un oso blanco. Tú no tenías en la cabeza el oso. pero Basta que has eh, pensado en ello para que parezca que no lo puedes sacar de la cabeza. Lo mismo nos pasa en Madrid. Lo mismo nos pasa cuando vamos al examen. Lo mismo nos pasa cuando nos da por pensar algo que, que, que es negativo. ¿Vale? Los pensamientos es un sistema complejo que nosotros muchas veces no podemos, eh, no podemos adecuarlos o pensar como nosotros queremos. ¿Vale? Intervienen muchos factores. Es un factor organístico, eh, motivacional, después hay una serie de conexiones neuronales que nos influyen... Entonces no los podemos controlar. Desde el momento que yo no puedo controlar el pensamiento y lo veo como que está aquí arriba, que no forma parte de mí, que no me identifico con el pensamiento, que ese pensamiento negativo está ahí, pero no soy yo, no me identifico con él, puedo llegar a sentirme más relajado. Cuando estamos en, en situaciones de ansiedad, los pensamientos entramos en bucle. Todo es negativo veo, anticipo el futuro, todo lo veo negativo, qué va a ser de mi vida, todo lo que he estado haciendo, esto es una mierda, no sé qué voy a hacer, a ver qué voy a hacer el año que viene, he perdido mi trabajo, no tengo que comer. Ya tendré tiempo a afrontar todas esas situaciones desde el día 27, o desde que saca la nota de corte. Pero ahora tengo que ir al examen. Y para ir al examen tengo que ir bien. Y yo tengo que intentar que ese pensamiento... Lo boicoteé en mi examen o mi ejercicio oficial. Os voy a poner una metáfora. Ya veis así, os consigo ayudar. Esto en terapia de aceptación y compromiso, que son terapia de tercera generación, se usa una metáfora del jardín y quiero que intentéis un poco eh, poneros en situación. Imaginaos que tenéis un jardín, que todos los días vais a él y en ese jardín lo vais regando tenéis una serie de plantas, de, eh, cabáis en el jardín y cada vez os salen unas flores bonitas, vivas, y, y estáis súper contentos con vuestro jardín. ¿vale? Día tras día vais entusiasmados al jardín, seguís regando y veis cómo florece, la luz del día, ayuda a que en vuestro jardín vaya creciendo. Te resulta que un día en concreto, Nace una mala hierba. ¿Qué haríais con esa mala hierba? Tenéis que identificar un poco... ...esa mala hierba, ¿qué haríais con ella? ¿Os focalizáis vuestra atención en la mala hierba? ¿Vais con el... Eh, ...con la azada o con el sacho... ...como lo llamamos nosotros aquí en Galicia... ...a cortar esa mala hierba? ¿Prestáis toda vuestra atención y vuestro tiempo... A, ese, eh, a esa mala hierba que acaba de florecer. Si os fijáis, cuanto más, cuanto más incidís sobre esa mala hierba, ¿qué os pasa? Más malas hierbas crecen, ¿no? Es decir, parece que yo estaba... Me acaba de salir una mala hierba y voy, trabajo sobre ella para erradicarla. Y aún así me salen más. Una y otra y otra y otra y otra. ¿Qué pasa con mi jardín que yo estaba dedicando todo el tiempo que tenía a que este floreciese? Cada vez le presto menos atención. Lo bueno que había en mi vida deja de ser positivo. Es decir, lo bueno en mi vida ya no le presto atención. Todos mis, toda mi vida va focalizada a esa mala hierba. Las malas hierbas pasan a formar parte de mi actividad diaria. Dentro de lo que pensamos, y buscando esta metáfora, o buscando eh, similitudes con la metáfora que acabo de plantear, cuando yo tengo algo intrusivo, algo negativo, algo que no es lo más adecuado, o este pensamiento que no es lo, lo óptimo para un rendimiento, o, o que yo lo veo como intrusivo, que no me gusta, lo que debería hacer es dejarlo estar es decir, todo forma parte de un conjunto. Si yo tengo algún mal pensamiento, es normal, es inherente a la condición humana. Cuanto más atención le presto, más me voy a sufrir. Ese sufrimiento no lo voy a erradicar, simplemente que lo acrecento, hago más grande. Entonces dentro de la terapia de aceptación y compromiso nos habla pues, de eso, de que aceptemos las situaciones tal como vienen... Si tenemos algún pensamiento intrusivo, aprendamos a convivir con él. Lo mismo os digo a todos vosotros con respecto al examen que vais a hacer. Yo puedo tener malos pensamientos, puedo pensar que otra vez me encuentro ansioso, que me encuentro mal nuevamente, que ya no estoy eh, en la situación óptima. No dejéis que esos pensamientos os obstruyan por todo lo que habéis trabajado. Aceptadlos como son estáis ahí, en esa situación, es estresante, pues no pasa nada. Hay más cosas en las que puedo focalizar mi atención. Todo lo bueno, lo bien que me lo ha pasado estudiando, los amigos que, eh, que he adquirido a lo largo de la oposición, mi pareja está esperándome fuera, tengo una familia maravillosa, me gusta hacer deporte, bueno, tengo un mal pensamiento que me está ahí boicoteando, pues intento aceptarlo, ¿vale? No lucho contra él. No le doy más vueltas. ¿vale? Es en cuanto a los pensamientos. que, Como bien os digo, es eh, imposible llegar a controlarlos. ¿vale? Podemos aceptarlos, pero controlarlos o cambiarlos es complejo. ¿vale? Lo que sí que puedo cambiar yo, y yo solo tengo que atender a lo que puedo cambiar, es aquello que yo puedo hacer. La situación, cómo me puedo enfrentar o afrontar la situación eh, que voy a tener este día 27 ¿no? ¿cómo la afronto? con entusiasmo con tranquilidad aceptando lo que vaya a suceder siempre digo una cosa muy importante que es para mí que es, yo el trabajo ya lo he hecho he estado estudiando todo el año todo el tiempo que tenía que disponía en base a mis circunstancias lo he empleado para la oposición entonces no tengo por qué sufrir yo el resultado, lo que vaya a obtener de este eh, primer ejercicio y del segundo ejercicio. Lo que importa es el resultado claro que es lo que, lo que realmente yo persigo. Pero yo lo que tengo que controlar, lo, lo único que puedo controlar es todo lo que he hecho a lo largo del año. Las horas que le he dedicado, las cosas que he renunciado. Entonces yo con eso solo ya me tengo que sentir bien. vale. Me tengo que sentir bien conmigo mismo, me tengo que sentir en paz. Mis circunstancias eran... Pues que tenía familia o que tengo trabajo o que tuve que trabajar a tiempo parcial o que no dispuse de todo el tiempo posible o que me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar y solo podía dedicarle 4 horas porque tengo hijos o porque tengo marido, mujer o lo que sea y eso me ha impedido estudiar más. ¿Estáis en esas circunstancias? Pues bueno, obviamente, si habéis hecho lo que estaba en vuestras manos ya os tenéis que sentir bien. Que apruebo o no es lo menos relevante. Yo tengo que salir del examen con la completa seguridad de haber hecho lo que me tocaba. ¿Qué sucede cuando yo hago lo que tengo que hacer? Yo al final dejo de sufrir. Sufre aquel que igual podía dar más de sí o se tiene que sentir mal, aquel que igual podía dar más de sí y piensa que por ciencia infusa le va a venir el conocimiento a la cabeza y con eso pues ya va a aprobar. No hay aquí no hay milagros. Entonces el que aprueba es porque se lo ha sacrificado o porque se lo ha currado. O porque en el tiempo que tenía, lo aprovecha mejor que otro. ¿vale? No hay fórmulas mágicas, ni píldoras, ni nada por el estilo. Es estudiar, sacrificarse, dedicarle el mayor tiempo posible y después obtener ese resultado. Pero yo, como persona, tengo que saber y ser consciente de mis circunstancias. Y las circunstancias de cada uno son individuales. ¿vale? Entonces, ahí, si yo he hecho lo que tengo que hacer, voy al examen y voy tranquilo. No pasa nada, me desprendo del resultado. ¿vale? Ya nuestros antepasados, los estoicos, hablaban de que al final no tengo que sufrir por aquello que yo no puedo controlar. ¿vale? Está muy en boca de todo el mundo hoy en día todo esto. ¿Vale? Es decir, sufrir por aquello que yo no puedo controlar no, no tiene sentido. ¿Yo puedo controlar las preguntas que me van a poner? No. No tengo forma de incidir sobre ello. Yo lo que puedo controlar es lo que voy a hacer de cara a esas preguntas que me pueden plantear. Las horas que le dedico, los o supuestos que hago, mis esquemas, mi preparación con la academia o de forma individual. Eso sí lo puedo controlar. ¿vale? Pero no lo que me van a poner. ¿Puedo controlar el resultado? ¿La nota de corte? No. Es decir, estaréis ansiosos desde que salga el examen buscando la mejor plantilla que os diga y después estaréis preguntando, a ver cuánto saco yo, cuánto queda el corte. porque no Yo no lo puedo controlar, no depende de mí. ¿Para qué sufrir? Si la única forma de saberlo es, dependemos de todos los demás, de la nota que saquen. Si tengo 4.000 fieras, que son mucho mejores que yo, pues me quedo fuera. ¿Para qué voy a estar pasándolo mal todo el tiempo antes de que salga la nota de corte? ¿Vale? Lo que tengo que hacer es, si yo creo que tengo un buen examen, es buscarme las habichuelas o ponerme a estudiar desde ese mismo momento. ¿Vale? Ponemos a estudiar para el segundo examen, si yo creo que he aprobado, si yo creo que he superado este, este primer ejercicio. ¿Vale? Entonces, todo aquello que yo no pueda controlar, no tiene sentido ponerse a, a darle vueltas una y otra vez. ¿Sí? Simplemente son consejos un poco prácticos. Los estoicos es una filosofía, el estoicismo, que tiene mucha aplicación práctica. ¿Vale? Todos aquellos que queráis leer libros de Seneca, de Marco Aurelio, etcétera, pues es muy interesante de cara a, a todo lo que. Eh, al, al control del sufrimiento humano. ¿vale? Es decir, el sufrimiento humano cada vez y cada vez más es inherente a la condición. Pero bueno, ellos tenían una vida mucho más práctica, en la que buscaban un poco, buscaban la virtud, más que el hecho de conseguir esos objetivos, y eh, estaban un poco, o lo que intentaban era. Eh, eh, todo aquello que podían controlar pues eh, hacer lo necesario hacer lo que les tocaba en ese momento sin eh, ese condicionante emocional, es decir, yo me puedo sentir bien, me puedo sentir mal yo hoy puedo tener un mal día pero yo tengo que hacer lo que me toca ¿vale? vosotros habéis hecho eso a lo largo del año habéis estudiado porque os tocaba, había días mejores, días peores días que estabais amargados, días que estabais contentos y aún así lo habéis hecho. Y eso es lo que yo tengo que perseguir. Ahora, de cara al examen, estar lo más tranquilo posible. Darse una vuelta por Madrid, que es muy chulo. Y además, yo como siempre voy con los opositores, para mí es una pasada, porque aprovecho para bajar, estoy con la gente, y pasamos un, un día muy bueno. ¿Vale? Más cosas. De cara al, de cara al examen, pues... Tenemos una hora desde que se inicia el examen hasta que eh, nos dan la plantilla, empezamos a cubrir el DNI, eh, desde que empezamos a cubrir el DNI pues aún nos ponen los exámenes boca abajo, desde que nos ponen el examen boca abajo empiezan a hacer una revisión, los que están allí de cuidadores y hasta que dan el ok pues tarda bastante tiempo en, en empezar el examen. Os doy una serie de técnicas que yo considero que son adecuadas. Primero, primero. Voy a ir al examen y puedo llevar la mochila o la chaqueta. Que eso me lo preguntáis muchas veces. Tenéis unas perchas allí y lo dejáis en la percha. que No os van a robar nada. La mochila igual. Vale, si tenemos un bolso, pues dejamos allí el bolso. No va a pasar nada. Después, cuando me siento en la silla, me siento bien. A nivel cerebral, influye mucho la posición del cuerpo. Influye en todo. ¿vale? Es decir, como yo me siente en la silla va a influir, ¿vale? Eso forma parte del lenguaje no verbal y de, la, de lo que le estamos diciendo nosotros al cerebro. Yo lo que no puedo sentarme en la silla es empezar con los bolis y con, los, y con las manos y a morderme las uñas y estar como si, que, como si estuviera poseído fuera de mí, ¿vale? Me siento bien, me siento en la mesa y si tengo algún nerviosismo empiezo a hacer una técnica de respiración, ¿Vale? Empiezo a pensar en cosas que no tengan que ver con el examen. No me dejo llevar por ese estado. Muchos de vosotros activáis el sistema nervioso central y estáis allí o estamos. A ver, yo estoy dando, en mi punto de vista, como si yo no hubiera pasado por eso, pero también he pasado. También he sentido ganas de mear cuando estoy allí esperando. Y también he sentido pues, ese nerviosismo, esa inquietud. Lo que pasa es que intento gestionarlo de la mejor forma... ...para que eso no me haga sufrir, no me haga estar mal. ¿vale? Sé lo que sentís. Entonces, claro, esas ganas de mear. <ríe> mear A todos nos entran en esas ganas de mear... ...cuando tenemos una situación estresante. Porque esto, al final, el sistema nervioso central... Pues, ...le da una señal al cerebro como de lucha o huida... ...y se activa el, el sistema nervioso y nos da ganas de, de ir al baño. Que son irreales. <ríe> Muchos de vosotros, o yo por lo menos intento beber un poco menos, o ir al baño antes de entrar, etc. Esas ganas de mear, pues las podemos aguantar, no va a pasar nada. ¿vale? Hay gente que se pone tan nerviosa que hay veces que marcan el DNI, que siempre nos dan las instrucciones, empiezas de izquierda a derecha, y marcan el DNI mal. ¿vale? Ha habido años que, ha, que se han quedado sin plantillas de tantos errores que ha habido con eso. ¿vale? Entonces, si yo tengo esas ganas... Y me viene ese estado. Lo que, intento, lo que tengo que intentar es tranquilizarme. que es irreal, que no forma parte de mí, que es una situación que yo, en, en situaciones normales, no voy a vivenciar. Entonces, ¿por qué me va a tener que pasar ahí? Me relajo, apoyo los brazos sobre la mesa, me siento tranquilamente con la espalda bien apoyada en el respaldo y ya está. Y me pongo a pensar en cosas pues, de mi vida cotidiana. Desconecto un poco del examen. Y que empiecen cuando quieran. Es decir, como si tienen que estar dos horas allí. Eso no depende de mí. Depende de mí que el tío del tribunal me traiga el examen media hora más tarde o media hora antes. No. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me ponga allí a sufrir? No pasa nada. Las preguntas ya están puestas. Podéis poneros a sufrir hoy, si queréis. Que las preguntas de hoy, o las que os pongan mañana, o cuando os pongan el examen allí, son las mismas. No os van a cambiar. Ni para bien ni para mal. Entonces no tiene sentido. ¿Vale? Es decir, es darle una aplicación práctica a lo que os está sucediendo. Una vez hacéis el examen, entregáis el examen tranquilamente, y nosotros, yo y mi, el, los otros preparadores que estamos por España, haremos la plantilla lo mejor posible. ¿vale? Para que la tengáis lo más rápido posible. Yo la semana pasada en el cuerpo especial la saqué, pero bueno, me llevó bastante porque tuve que Viajar hasta Galicia y después aún me puse a corregir y bueno. En cuerpo yo antes, la tendremos lo antes posible. Habrá plantillas de academias, de, de todas las que hay, ¿no? Es decir, la plantilla, lo único que intentamos, tanto yo como mis compañeros de preparadores, es daros algo o ayudaros a que estéis eh, más tranquilos sabiendo cuáles son las respuestas correctas. Sabéis que siempre, y todos los años pasa, y parece que hay una guerra. Una guerra en la que, a ver quién saca la plantilla o quién tiene mayor fiabilidad en la plantilla tipo test. O este que me dice que la 104 es la B y el otro me dice que es la C. Con esto que quiero decir. Habrá veces que hay una pregunta que es confusa, que puede ser impugnable. El que considere que tiene que ser impugnable cualquiera de vosotros a forma individual a título individual, que vaya y que la impugne. Eso está en vuestro derecho. Por eso hay un tribunal calificador y después ellos ya valorarán. A veces este tribunal calificador hay algunas preguntas que son impugnables y las admiten igual. Entonces tampoco no podemos, eh, no podemos hacer nada con eso. Si yo estuviera en el tribunal y veo una que tal, pues yo, al final yo soy el que pone el examen. Pues si se ajusta a derecho, pues esa pregunta tiro millas. ¿Vale? a lo que voy con esto de las plantillas estarán todas tendréis un montón de ellas hay gente muy competente que las está haciendo eso no quiere decir que eso sea un boicot aquí te, aquí te crujo, aquí te mato con las plantillas ¿Vale? quiero echar un órdago en favor de de todos los que hacen algo que es en beneficio de los demás ¿no? es decir, yo al final hacemos algo que nos da mucho trabajo lo que intentamos es pues, que todos tengáis esas, esas plantillas lo antes posible, que estéis tranquilos y que podéis valorar el, el ejercicio que, que habéis hecho antes de que salga la, la plantilla oficial, que lo sabéis que se están tardando en torno a dos días, 48 horas. ¿vale? Eh, desde que tenéis la plantilla, pues ese día descansa y al día siguiente hay que ponerse manos a la obra de cara al segundo examen, que hay que daréis dos o dos y pico por plaza y eso pues ya es una... Ya, queda poca gente, tenéis muchas opciones de aprobar. Tenemos que prepararnos los supuestos de forma adecuada. ¿vale? Bien, en cuanto a lo demás, eh, nada, simplemente y para acabar la, la sesión de hoy, eh, quería daros a todos pues, eh, o desearos suerte y transmitiros pues lo que yo considero que es importante y que siempre le digo a mis alumnos que el día del examen oficial es el día más bonito del año. Y me diréis, ¿cómo es el día más bonito del año si es el día que estoy más estresado, que tengo más eh, eh, nerviosismo, que no, puedo, eh, que no puedo dormir? Sí, yo siempre digo, y lo veo desde este punto de vista, es el día más bonito del año para un opositor, porque es el día en el que yo me voy a enfrentar a todo esto que he estado eh, estudiando todo el año. Todo el tiempo que he perdido, voy a ir allí y voy a ir a plasmar lo que yo sé. He estudiado, me sé la materia, sé los artículos, pregúntame lo que quieras, me lo sé de memoria, me sé el temario de arriba abajo. Lo que te tienes que plantear tú es si te lo sabes así. Te sabes el temario de arriba abajo. Es decir, todo lo que te plantean de arriba abajo. ¿Sí? ¿Para qué sufrir? Que pregunten lo que quieran. Voy allá a disfrutar. Voy a plasmar lo que sé. Y lo que sé me van a preguntar preguntas que son realistas. Es decir, no me van a poner una pregunta para pillar. Porque si me pone una pregunta para pillar, el opositor siempre lleva las cosas al extremo. ¿Y si? ¿Y si, me ponen, y si le ponen un interno una sanción o, o ocho sanciones de 14 días de elemento en celda un expediente sancionador? ¿Y si? ¿Cumplirá todo? Es decir, los extremos no nos los van a poner. ¿Vale? Es decir, nos van a pre poner preguntas que ya sabemos, que ya hemos hecho, ¿no? la mayor parte de las veces. Y el 80% de las preguntas, lo que nos da el aprobado es saber el 80% de todas las preguntas que me van a poner. Después va a haber unas que van a marcar la diferencia entre alguien que sea un crack, que sea el mejor o de los mejores, con alguien que va a aprobar sin llegar a ese extremo. Pero yo, si me sé la materia, voy a ir allí tranquilo, porque me, que me pregunten lo que quieran. ¿Vale? No me van a poner algo que esté fuera de temario. O algo que sea irreal o ilógico. Que no lo saben ni ellos. ¿Vale? Entonces yo voy a ir allí y plasmo lo que sé. Claro, si yo no he estudiado, obviamente no, poco puedo plasmar. Si yo le he dedicado poco tiempo al día o llevo dos o tres meses estudiando, no hay milagros. ¿vale? Pero para todos los demás no hay problema. Entonces os, os invito a que Disfrutéis del día. Disfrutéis del examen oficial en Madrid. Yo estoy en estaré por allí. Y, y nada, os envío un cordial saludo. Y si os gusta el vídeo, pues que le deis al like. Un saludo. Chao, chao.